Y hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Aquí su amigo nuevamente Camilo rollet Me está nuevo contenido y en esta oportunidad vamos a ver Cómo activar gpedit.msc en nuestro Windows 11 Home, ¿vale? Home Edition, Single Edition, eh, las versiones básicas de Windows 11, ¿vale? Que son las que menos trae funcionalidades activas, es pues, por su nombre Bueno, en este caso tenemos eh, Windows 11 en nuestra versión, eh, ya les digo, aquí precisamente tenemos la versión eh, más, creo que sin estimar, una de las más eh, básicas de Windows, como podemos ver o pueden ver acá en esta información es Windows 11 Home, Single Language, que es, es un único lenguaje, en este caso pues es español ¿Vale? Perfecto. En ese orden de ideas vamos a proceder con la activación. Lo que tenemos que hacer es aquí mostrar más nuevo eh, documento de texto. ¿Vale? O si no, pues vamos aquí y, vamos y, y colocamos blog de notas o también podemos ir acá y colocar notepad. ¿Vale? En este caso nos va a aparecer uno de esta aplicación, sino blog de notas. ¿Vale? Vamos a hacerlo de esas tres formas. Les recomiendo hacerlas de la última forma. ¿Cuál es la última forma? Pues aquí a nuestra barra de inicio y colocando aquí eh, Notepad, que es como la más universal. ¿vale? Aquí en aplicaciones seleccionamos bloc de notas, abrimos y yo les voy a dejar en la parte de abajo del video un código. Pues básicamente no es un código, es un, es un, un script de, de, de Windows en, en el cual ustedes van a poder en, ejecutarlo como administrador y poder activar realmente. Obviamente, en ese reinicio de la máquina para poder eh, ver los efectos de, de esto. ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo coloco eh, gpedit y eh, mi computadora me dice que no se puede no se puede encontrar simplemente no, no lo encuentro vale vale y mucho menos lo encuentro vale van a copiar el código que les dejo a continuación permítanme a también un momento eh, yo lo tengo por acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver tengo por aquí montado o simple. Entonces, lo que lo que pasa es que si yo les dejo el código, eh, ya el, el programa básicamente como tal en .bat, al descargarlo, su antivirus lo va a reconocer como virus. Entonces, eh, obviamente como virus por el punto .bat, más no por lo que vayamos a hacer. Si ustedes pueden ver aquí, aquí no hacemos la gran cosa. Simplemente lo que hacemos es activar eh, o agregar un paquete a, al sistema. ¿sí? que eh, va a darnos esta funcionalidad, ¿vale? Perfecto, en ese orden de idea lo que hacemos aquí es lo siguiente, vamos aquí, guardar como, ¿vale? Lo guardamos obviamente pues en el escritorio donde ustedes quieran guardarlo, aquí le colocamos activa gpd, ¿sí? Punto. BAT, muy importante esta última, esta última aclaración que les acabo de hacer, punto BAT, para que nos pueda surgir el efecto pues, que nosotros esperamos, ¿vale? Aquí esto no tiene nada que ver, pues igual ustedes pueden colocar todos los archivos, pero eso no, no es nada, ¿vale? Lo importante sí es colocarle punto BAT, ¿vale? Damos en guardar, una vez lo guardemos, ya lo tenemos en nuestro escritorio, como pueden ver ahí, lo tenemos activo, damos clic derecho y ejecutar como administrador vale él va a empezar como a descargar ¿cómo no él va a empezar a descargar archivos desde los repositorios de microsoft y los va a implementar en tu pc vale esto se puede demorar dependiendo eh, básicamente de varios factores en uno de ellos pues también la velocidad de internet que tengas o también la velocidad de procesamiento de tu máquina y básicamente pueden ser de cinco, de 1 a 5 minutos o de 5, de 1 a 10 minutos, por mucho, por mucho que se pueda demorar. Vale, entonces pues voy a pausar el video para que cuando ya finalice este todo el proceso vale Les bueno aquí como pueden ver ya la operación finalizó la verdad no se me demoró mucho tiempo como unos minutos más o menos Aquí dice que la operación se completó correctamente que por favor presione eh, una tecla para continuar cualquiera puede ser espacio c vamos a cumplir a c vale se va a cerrar vale y automáticamente pues nosotros vamos a ver si podemos abrir gpd sin poder reiniciar vale vamos a ver este es sin, sin reiniciar ¿no? gpdit, nada, gpdit.msc y creo que sí no los encontró señores, ahora sí, Epedit.msc. como pueden ver anteriormente no se puede abrir, pero ahora sí, no he reiniciado mi computadora o sea, esto quiere decir que también se puede sin que nosotros reiniciemos nuestra computadora pero cuando son temas de este estilo de activar librerías y demás funcionalidades dentro del sistema Sí es recomendable reiniciar, pero yo no voy a reiniciar para no tener que pasar el video y hacer otra cantidad de cosas más. Pero como pueden ver, pues ya lo hemos activado, ¿vale? Espero que les haya gustado este video. Se si vienen otros videos muchos más interesantes, entonces por favor suscríbete y dale a la campanita para que estés al pendiente, ¿vale? Que tengas una excelente tarde, excelente día, excelente noche, según en lo que te encuentres. Y dale a like al video, ¿vale? Si te sirvió. Chao, chau.